Contamos con la compañía de excepcionales equipos que han hecho todo esto posible. Primero que todo, quiero invitar a Lini Hooper, nuestra Chief Financial Officer y Executive Vice President para Desarrollo para Perrin International. Lini ha sido un motor clave para el crecimiento y e expansión de la compañía y nos alegra muchísimo contar con su presencia esta mañana. Ahora invito al señor Luis Barrios. Presidente y Director de Hoteles City Express, quien ha jugado un papel supremamente importante en la historia hotelera de México y Latinoamérica, y ha llevado el portafolio de City Express al punto en el que nos encontramos hoy. Y finalmente, le doy la invitación al señor Brian King, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica encargado de liderar nuestro equipo y nuestro crecimiento en la región y la estrategia para nuestros países. De nuevo, nos da todo un placer contar con ustedes esta mañana, tenemos una, un gran programa para compartir con ustedes y nos orgullece muchísimo darles la presentación acerca de nuestras dos compañías. Una cálida bienvenida a todos y ahora le quiero pasar la palabra a Brian King. Muchas gracias. Hola, uh, buenos Thank you so much for joining us in this beautiful City Express Plus Hotel here in gorgeous Santa Fe, New Mexico. On behalf of Marriott International, we are honored that you could be here today to celebrate this momentous occasion for both our organizations. We are grateful for Luis Barrios and the entire City Express team for their meaningful collaboration for both our companies. Marriott has completed the acquisition of the City Express brand portfolio, a milestone for Marriott International and the Latin American region. We are thrilled today to launch our 31st brand, City Express by Marriott. We are now the largest hotel company in the Caribbean Latin America region, with nearly additional 150 City Express hotels joining our franchise system. There are many reasons to celebrate today. We are expanding into the affordable and appealing mid-scale segment in the lodging industry. We have more presence in Mexico, Costa Rica, Chile, and Colombia than ever before. We can offer our customers more choice, as well as introduce new customers to the Marinette system. We are joining City Express, one of the most recognized brands throughout the Caribbean Latin America region, is one of the most beloved hospitality brands. Luis's vision and enterprising spirit has allowed millions of travelers across the region to enjoy warm and authentic hospitality. This is a brand that is approachable and recognized for both business as well as leisure travelers. The City Express brand is constantly innovating, with an enduring quest for dependability, accessibility, all wrapped up with warm, authentic hospitality from the heart. At Marion, we share similar values, including a focus on family, equality, authentic service, and constant innovation and change. One of my personal convictions is that relationships are the currency of life, and it's about building friends along the way. Without a doubt, Marriott and I have a new friend, Luis, and all of the City Express associates, and his incredible team. We see enormous potential in the affordable mid-scale segment, and this is just the beginning of our growth. Our, our sights are set on expansion throughout Cala, as well as other opportunities throughout the globe. I would like to thank everyone who's been involved in this monumental project for all their hard work and effort to bring these two incredible companies together today. Thank you very much. I look forward to you again. Eh, de un día tan importante para la city Express como, como es el hoy eh, es un gran placer estar el día de hoy aquí y contar con Lili, Brian Tim, Neil eh, Diana, Brenda y disculpen si se me van algunos nombres del equipo de Marriott que han sido eh, muy propositivos y muy eh, eh, entrados palabra, en palabra de trones en español en burdo, en, en lograr esta transacción junto con nosotros. Eh, coincidentemente, hace 21 años, en esta misma fecha, eh, fuimos seis personas las que empezamos a cobrar quincena a partir de mayo 3 del 2002, del que es cuando... Eh, se firmó, un día, unos días anteriores, se firmó la transacción, eh, la asociación con los inversionistas nacionales, mexicanos principalmente, para arrancar el proyecto. han pasado muy rápido, se han hecho muchas cosas. Hoy en día, contamos primero que nada con un staff y un equipo de 3.800 personas que han ayudado a hacer City Express lo que es hoy. Contamos con algo muy importante que es esta marca notoria y líder en el sector, en el segmento de, de hoteles accesibles, hoteles que van, van, dirigidos, van dirigidos al mercado de placer y de negocios, con una cobertura en cerca de 75 ciudades en los diferentes países, cuatro, México, Colombia, Chile y Costa Rica, Asimismo, contamos con cerca de 17.400 habitaciones en, uh, en estas 75 ciudades y uh, tenemos aproximadamente más de 4 millones de, de huéspedes quedando sobre nosotros todos los años. Y si le sumamos a las compañías, lo queremos ver desde el punto de vista de clientes corporativos, más de 6.000 cercanos a 7.000 uh, clientes corporativos trabajando con Express y apoyándolos con, con su negocio. Asimismo, hemos creado una compañía que está basada en los datos y en el análisis de datos, tomando decisiones con plataformas digitales y de tecnología muy importantes y muy robustas. Y lo más importante, hemos creado un equipo de trabajo que está con, con, que está altamente motivado con un enfoque a la innovación, al, al emprendimiento, al empoderamiento y a la sostenibilidad. Somos una empresa que cuida y vigila mucho lo que está haciendo desde el ámbito social y desde el ámbito ambiental. Ahora, ¿qué significa para nosotros esta, esta relación? Bueno, pues es la gran oportunidad de poderle traer a nuestros consumidores pensando primero en el que nos da el negocio el que nos da de comer traerle la gran oportunidad de poder de ampliar sus horizontes y formar parte del equipo y de los, del equipo de huéspedes que de alguna manera tiene mar en el mundo a través de sus programas comerciales de su programa de viajero frecuente como hoy, les estamos abriendo la oportunidad a poder abrir las puertas y utilizar servicios de otras marcas en otros países de una forma muy eh, accesible. Por otro lado, lo que traemos hacia el de la compañía, lo que le damos a City Express, al volverse City Express My lo que le damos es acceso a este mercado internacional que debido a su presencia en el mundo nos va a dar y atraer hacia México y esperemos que hacia los hoteles City Space Entonces estamos esperando a todos los franquiciatarios a los franquiciatarios de los hoteles City Space by Marriott les estamos dando la oportunidad de poder accesar un mercado norteamericano en primera instancia obviamente mundial que es el que el, el, el, el mercado más importante para México el 89% de los visitantes extranjeros a México vienen de Estados Unidos de América y de Canadá. Por otro lado, por el tamaño y la penetración de mario a nivel mundial, lo que les damos, lo que estamos teniendo es también la oportunidad de poder tener una red de distribución por las economías de escala a menor costo de lo que nosotros podríamos hacer. Entonces hay dos beneficios importantes, tres beneficios importantes que va dirigido primero al huésped, después a todos los franquiciatarios y después a los propietarios de todos estos hoteles poder tener mejores indicadores de productividad en el mercado. Lo que nosotros, eh, eh, lo que nosotros hemos hecho es transferir la propiedad intelectual de las marcas y, y los canales de distribución propios hacia Marriott y ya expliqué eh, qué es lo que vamos a obtener como beneficio de todo esto. ¿Qué se queda en México? ¿Qué se queda en la antigua h -City? Se queda la propiedad de los hoteles, se queda la administración y operación de todos estos hoteles y aparte la capacidad de crecer, eso. También se queda lo que hemos hecho, es la capacidad de crear, de diseñar hoteles y de desarrollarlos eh, como lo hemos venido haciendo. Quiero hacer nomás el paréntesis, City Express venía construyendo ocho hoteles al año, uno cada seis semanas durante 19 y medio años consecutivos, esa capacidad sigue aquí adentro y finalmente, y lo más importante nuestra plataforma tecnológica y lo más importante de todo se queda un equipo motivado con una gran cultura de todo lo que importa dirigida y manteniendo ese espíritu de innovación de empoderamiento y de sostenibilidad se que lo más importante que somos todos los, los personal que ha hecho y construido esta marca en los últimos 21 años. Por otro lado, agradezco y quiero mencionarles a los aquí presentes y a nuestros amigos de Mario, que estamos verdaderamente contentos, orgullosos de ser parte de la familia de que City Express by sea parte de la familia Mario de ahora en adelante y tener unos uh, socios de negocio, de la calibre y de la magnitud que representa Marriott. Para nosotros, una empresa que empezó de cero, el día de hoy marca una nueva etapa y nos presenta nuevas oportunidades y nuevos riesgos. Estoy seguro que el equipo que tenemos y con los socios de negocios que tenemos vamos a poder seguir creciendo y lograr los éxitos que estamos esperando para el desarrollo de esta marca. Gracias y buenos días. I've celebrated many milestones with Marriott, opening new hotels around the world and welcoming new and exciting brands into our portfolio. Today is one of those milestones as we launch City Express by Marriott. Marriott International is proud to be the world's leading hospitality company with nearly 8,400 properties in 138 countries and territories. You may know us for some of our iconic luxury brands like St. Regis or Ritz-Carlton, for our premium brands like Marriott Hotels and Resorts, Sheridan and Weston, or from our select and extended stay brands like Courtyard, Residence Inn by Marriott, just to name a few of the current 30, now 30. As you can see from the range of our brands, our goal is to be everywhere our guests want to be, with the right property, in the right location, at the right price point. Bringing City Express into the Marriott portfolio is particularly exciting, as it marks our entry into the fast-growing, popular, affordable mid-scale segment with the launch of Marriott's 31st brand City Express by Marriott. It's also worth noting that Caribbean Latin America is one of the fastest growing parts of the world for travel and tourism, another important priority for Marriott International. But Marriott doesn't choose to add existing brand, to add brands that already exist to its portfolio solely because of where they are. Or because of their market segment, the quality, reputation, company culture, and people associated with the lodging brand family are critical pieces to our decision. City Express's market leadership, company culture of service and growth mindset, and reputation made it a perfect fit become our 31st brand and our entry into the mid-scale in space. This acquisition will give us the ability to offer customers a wider range of choices through a new, approachable, moderate-priced offering. The City Express portfolio of suburban, urban, and extended state hotels complements Marriott's existing portfolio and allows us to grow our presence in many different regions. Marriott is a company with a long history, 96 years of putting people first. One of the factors that made this deal feel so natural was a sense of shared values and commitment to service with City Express. The City Express team is similarly committed to diversity and inclusion sustainability, and serving communities through their Impacto City platform. Their philosophy that we are all guests of the world is the perfect complement to Marriott's core value of serving our world. That shared prioritization of serving our guests and communities is why City Express is such a meaningful inclusion in our brand portfolio. We're excited and energized by the significant potential for the affordable mid-scale segment, an opportunity to further expand City Express, initially in the Caribbean and Latin America region, and potentially in other parts of the world, increasing opportunity for associates, owners, and franchisees. We look forward to introducing our 182 million Marriott Bonvoy members to City Express by Marriott and welcoming City Premios members to the Bonvoy family later this year. Thank you again for joining us and we look forward to seeing you soon at a City Express by Marriott. La marca City Express con Brian, con Luis y fotos con Lili también. Entonces, los invitamos por favor a tomar fotos. ¡Gracias! Y de América Latina, cuya lealtad se transformará en lealtad y recompensa en todo el mundo. Hola al nuevo entusiasmo que nos trae nuestra nueva marca. Hola Hoteles, City Express by Marriott. So many many years ago, we were very excited about the future, so very very grateful. For the Thank you. Thank you very much, Brian. So I think one of the best things about this transaction is that it's going to be added value for both companies. I think it's going to be terrific for city hotels and uh, their business and their growth going forward and it's also going to be fantastic for Marriott International I think the two teams have already spent a lot of time over the past year working together and know that it's going to be a, a very positive productive uh, working relationship going forward uh, the best part is I think we both see great opportunity ahead and I, I think that's uh, para mí es algo que es particularmente no quisiera repetir mucho pero es un hecho que esta transacción es una cosa sumamente natural y es una evolución de lo que el equipo ha hecho en estos 20, 20 años no cabe duda también que tuvimos una gran suerte de que Mario uh, el tamaño y la importancia que tiene, hubiera volteado a ver una marca mexicana eh, y que finalmente eh, esta marca tuviera todas las características y la profundidad para poder ser atractiva para una compañía del nivel de marca. Eh, las compañías son lo que son, pero básicamente las personas son las que hacen la compañía y creo que en este tema no puedo estar más eh, de acuerdo con Lady y con Brian que claro que hubo sus jaloneros ahí con Nini eh, en el proceso. ¿Cómo está Neil? Thank you very much Neil. You woke us up, eh, en el proceso y ha sido tremendamente interesante el llevar a cabo esta transacción. Nuestro equipo le doy las gracias enormes al equipo también de City Express por este esfuerzo. Y que...